No voy. ¿Cómo haría Nikola Tesla si viviera hoy en día y tuviera pocos recursos? Y quisiera hacer ese experimento que él siempre dibujó Que él siempre soñó que es que la gente tuviera energía libre Bienvenidas a este experimento para captar electrones de la Tierra para tomar carga del suelo a través de la bobina de Tesla ese descubrimiento del que estamos investigando que es que nos rodea cantidades ingentes de energía Vamos con nuestro amigo Karen Mafatakam para que nos explique cómo ha logrado conectar su bobina a la Tierra. ¡Adelante! Como vemos aquí, aquí nuestro amigo lo va a explicar de una manera que todo el mundo lo pueda comprender... Y para que se vea que no hay trampa ni cartón. ¿Cómo tomar la energía de la Tierra? ¿Cómo haría Nikola Tesla si viviera hoy en día y tuviera pocos recursos? Bien, como podemos ver, aquí tenemos el neutro y la fase de nuestra toma. ...de nuestra instalación, solo vamos a usar el neutro para poder, para poder hacer el circuito. Tomaremos electrones de la tierra y los conduciremos, gracias al, neutro, gracias al neutro de la instalación de nuestra casa, hacia tierra otra vez. De tierra a tierra. Aquí vemos el cable que conecta nuestro dispositivo con la tierra... Simplemente es una punta y agarrada a un cable a través de una bobina, de un bobinado, a través de un bobinado, y de ahí enganchamos a nuestro dispositivo. De aquí tomaremos los electrones de la tierra. Cantidad ingente de energía hay a nuestros pies. Arriba en el cielo también y por supuesto en nuestro corazón. Bien, el cable de tierra, como vemos, aquí está. Este es nuestro cable de tierra. Ahora quiero que veáis la medición que vamos a hacer. Porque es importante medirlo porque en cada lugar puede fluctuar la energía. Entonces, eh, aquí da, pues como vemos, 300, eh, 389, 340, ahí lo tenemos. Esto por lo tanto significa que va a ser 120 voltios lo que podamos extraer. Si juntamos la Tierra con el neutro nos pega una chispa. Eso significa que hay una carga, que hay una energía... Vemos, si juntamos las dos tenemos 3,6 amperios ¿Mm? Como he dicho antes, podemos utilizar 120 voltios de la tierra, sin más ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí viene el truco del almendruco Primero vamos a montar todo el dispositivo para que veamos Cómo va, para que se vea que está hecho sin truco. Aquí tenemos la bobina con la que vamos a amplificar esa energía, con la que vamos a extraer, porque la bobina de Tesla se comporta al mismo tiempo como un capacitor. Es un capacitor y es un transformador. Después de dar un empuje, la bobina es capaz de actuar de capacitor. Entonces, vamos a aprovechar esta cualidad de las bobinas, de la espiral, de la energía, que es moverse en espiral. ¿Qué es una bobina toroidal? Vamos a dar un poco de luz a todo este asunto para así comprender cuál fue el verdadero descubrimiento de Tesla. Un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Es un electroimán formado a partir de un cable que lleva una corriente. Es lo que dicen. ¿Pero qué es la corriente? Tal vez la corriente sea un flujo. Llamémosle flujo. Un fluido. Los electroimanes tienen campos magnéticos creados a través de este flujo. El alambre de un solenoide se forma como una bobina. Al bobinarlo, forma la, lo que se llama matemáticamente helicoidal. Helicoidal, sí... Y una pieza de metal, generalmente de hierro, se suele poner en el interior, un elemento ferromagnético. Entonces cuando este selenoide, esta espiral, se dobla, forma un circuito, se le llama toroide. Bueno, cuando un selenoide... Bien, tenemos la imagen del selenoide. El selenoide es esta espiral. Y cuando se dobla y se conecta al principio con el final, esto es lo que forma un anillo, ¿m? un círculo, un toroide. Un toroide tiene un campo magnético en el interior del mismo. ¿Sabes? Es decir, el toroide... El solenoide conectado el principio con el fin forma un campo en el interior o núcleo. Y fuera de él, de esta estructura, hay un campo nulo. Porque toda la fuerza del campo magnético está contenido en el interior. Atención, acaba de conectar la bobina con el neutro y con la Tierra. Ahora va a conectar tal y como estamos viendo, las conexiones van a esta regleta para poder hacerlo fácilmente. Ahora nos queda el último cablecito, que es la tercera conexión con la bobina, para poder aumentar la capacidad para darle una capacidad para darle más capacidad vamos a volver a medir para que veamos vamos a hacer una medición clave a ver, ¿cuánto nos da en total? Sí, aquí 185. Y, y ahora... Y ahora vamos a colocar las lámparas LED. Como vemos, aquí tenemos las tres lámparas que vamos a poner. No hay truco ni cartón. Sí. Mucha más información sobre cómo está conectado ahí en la descripción del vídeo. Vamos a coger electrones de la tierra Vamos a atraparlos en este toroide y conducirlos hacia el neutro Con este experimento demostramos que en la tierra hay electrones también en el cielo pero en la tierra hay electrones que podemos aprovechar Con este sencillo experimento podemos demostrar Existe energía a raudales por toda la Tierra Tenemos dos pies y tenemos muchísima Tierra ada sama sekali. Terima kasih telah menonton video saya dan tunggu video saya selanjutnya. Damos muchas gracias a todas las personas que cooperan para que podamos seguir investigando, que cooperan abriendo su información, dándola, ofreciéndola libremente para que toda la ciencia sea de código abierto y podamos crear algo que sea hermoso. Salud, alegría, amor, hasta la próxima aventura. Gracias. Y todo depende, por supuesto, del número de espiras que el toroide tiene en su cuerpo.